Ah, sí, me sí, siento que Batman. A mí me gustó mucho el Batman 2. Sí, la, la de, ¿De la de Barton? Sí, no, ¿Sí? Batman 2 de. Ah, la de Nola. La sí, de Nola, sí, de hecho creo que es una de las mejores. Sí. Sí, Batman 2 lejos es la mejor, yo siento que es como sí. una muy buena película en varias cosas, yo la he seguido en varias, vale, tiene muy buenas hueajas, por el rato el pingüino está, o sea, el guasón lo tiene loco, está brillo ahí, brillo, brillo. Las otras películas no lo consiguieron ninguna, ninguna, Batman 1, 2, 3, 4, la 1, la 1 de la trilogía, súper mala, weón. Así que, no, yo siento que Batman, dio medio con, con Keaton de Batman, y el Guasón player y el Guasón nuevo y el del, el del Joker, la... claro me gusta la historia del Joker, sí pues. como Ahora, como el, igual. De... la del Joker se supone que no es el mismo Joker que el Joker de siempre po. porque el Joker tiene un nombre no y este otro tiene, tiene otro nombre, sí, sí pero es una propuesta po. claro es una propuesta es que no... nueva que se escapa y que está bien no si está super bien, claro, bien. Sí, sí. A pensar, un hueón que básicamente la hueá es la película de un hueón que, de hecho, esa película la prohibieron en muchos países y aquí yo cuando la vimos con la Paris Hilton, loco, era como ver, ¡Chile, santo, weón! La primera línea, hueón, un hueón, Que todo un puta le va mal en todo, ¿cachai? Abusado y la hueá y que reventó, po, pues, Sí, pues, Y eso sí. era. Sí. Entonces, y por eso tuvimos muchas películas, en muchos países la, la prohibimos yo me digo con eso y como que eh, nada, pues, con los refritos de Marvel yo he hecho que ya van no a morir ya, ya fue ya Marvel va a empezar a sí. la última la última rueda y sería pues, yo, y Batman se si siguen existiendo con pues, la misma guapa, van a matarla sí, pues, sí. exactamente por eso sí. era tan interesante la, la, esta serie Gotham la ha visto, ¿no? no, oh, bueno, nunca he a un Gotham ya, pero ya, a mí tampoco de hecho no me gustó porque, justamente por lo que por la verdad que voy a decir que es bacana ahora, que lo bueno proponen otra historia, con otro origen de todos los personajes nuevos, proponen otro bolón bueno, no, Y no digo que le saliera bien porque a mí no me gustó, pero pero está bien la propuesta. Está bien el, el, el, el tomar esta weá y empezar a como similar otras cosas no. de nuevo. por qué? De verdad, de verdad, el, el bolón de los papás de Batman ya me tiene chato? Ya, ya me... <risa> Oye... Es que ya, mucho, mucho. Ya. mucho. Sí, podemos dar más, más variedad de personajes. Ya. Oye, ya, mira, ya llevamos casi dos horas, compa. Digo. Ya. Yo creo que con eso, es. porque, y la mía, yo pienso lo mismo que tú, bueno, pues, digo, pasta con dos bolas de patrón. De, pues, eso, pues, y, y otro propongamos otro tema para la próxima semana. Pues. Eh, ¿Qué te diste? Mm, de cine qué está qué, qué está en el cine ahora propongamos eh, dirección de actores de dirección dirección de propongamos dirección de actuaciones de buenas o, o direcciones también por ejemplo más actuales porque hasta que la gente pueda ver Y pueda ver así como acá por ejemplo Woody Allen eh, Kubrick si se quieren pedir para allá eh, o si quieren una web más clásica es sí. como este web de, no, yo, yo, yo preferiría eh, agarrarnos de alguna película actual o de algo un poquito más actual y ahí tener tema de conversación y seguir si para atrás. Pero el cine clásico es como... no, no es que Bueno, cine clásico, el clásico el cine clásico, Kubrick y Tarkovsky, todo lo que quieras, eh, eh, como que aleja un poquito a, a Que soy No podía hacer una peli, un, una, una, un live de Kubrick porque no lo va a ver nadie, pero sí podía hacer un live de algo y hablar mucho de Kubrick tema. Creo yo, creo yo, no sé. No, o sea, responsable de la poca cultura de la gente con las películas, ¿eh? <risa> la percepción, o sea, la gente entiende está... cada uno ahí. No, pero dale, veamos, veamos, ¿No? está, está bien, sí, algo se nos va a ocurrir, alguna película o ¿Sí? algo de cine, siempre está pasando algo de cine entre medio. Perro, Tarantino, visión, ver una película, nos ponemos los bueno, bueno, estaría muy bueno hablar del cine de Tarantino, porque Manchema anunció que su próxima película, bueno, cerrando ya, iba a ser la última así que quién sabe ya, ¿Talantino? ¿Talantino? un buen de Tarantino un bando de Tarantino un bando de Tarantino sería ¿Tres increíble ¿Tres? sí, lo que pasa es que ayer yo comía, yo comía un huevo y ese huevo estaba crudo oh sí, el huevo estaba crudo, pero yo la verdad es que yo le hice mantequilla mi mujer me llamó y me dijo que el huevo estaba no había comprado Esas son, ahí te lo subí Tarantino Dale, sí, sí, va, buena, buena, sí, está ahí. Ya, dale, dale, dale, lo vemos. Ya. ¿Cómo una película? Rito. ¿Cómo? Eh, eh, publicita tu Insta, que chai que tiene más que yo. Eh, eso. Y Tarantino, y algo bacán. Una película buena de Tarantino. Eh... Puta, no sé si no, es la ya. más bacana, pero yo, cuánto se llama? Los malditos bastardos creo que es la más representativa de Tarantino de, la, de su segunda ya, parte. Ya, vean, ¿Sí? hay un personaje que aparece, Caleta, que es el nazi culiado. Ya, vemos. Y eh, Puri también podríamos hablar también. Sí, pues, no, pero, eh, no, no es necesario. A, a lo mejor surgen ah, otros temas en la semana y podemos verlo. Propón, nomás, tropón. Ya, ¿Ya? la semana. Ya, bacán. Chao, compita. Chao, Oye, no, una despedida, una despedida, tu risa del Joker, ¿cómo sería tu risa del Joker? Me sorprendió, ¿verdad? Me sorprendió, está ahí, está ahí. Yo diría algo así como, no, es como, de, como bruja, como bruja mala, pero en, en hombre. ¿Ah? Me agarraría la barriga como el gato Félix. ¿Una <risa> garra de barriga? ¿Una risa, risa de guapo? ¿Por qué agarrándose la barriga? ¿Por qué respeto? Ya, compas. <risa> Estamos ahí, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Corta para que... Dale. Sí, mi imagen. Dale, cuídense, compadre. Nos vemos. Adiós, sí, nos vemos.